al Centro Especial de Empleo Servidís y a la Fundación Servidís, que son bueno, dos entidades que básicamente se, se nos dedicamos a la integración laboral de personas con discapacidad. La Fundación no solo con, eh, para personas con discapacidad, sino también eh, cualquier otro grupo en riesgo de exclusión social, de personas en riesgo de exclusión. Y bueno, en estos tiempos, ya sabemos que hace muchas fallas. Una labor importante de integración de personas por lo laboral, ¿cierto? Sí, sí, eh, sí. ¿Qué características tienen las personas con las que trabajan ustedes? Eh, pues eh, nosotros nos dedicamos a todo tipo de discapacidad. Eh, principalmente eh, la discapacidad psíquica es el mayor número de, de, de usuarios que tenemos. Pero eh, cualquier persona con discapacidad que pueda realizar una labor eh, dentro de sus limitaciones, pues es bien acogido y, y ayudado por la, por el centro. ¿Dónde les encontramos si queremos visitarles y conocerles? ¿Dónde están? Pues estamos en Siete Palmas, muy cerquita aquí en la calle Lomo San Lázaro, edificio 8, locales 20 a 23.